con quién estoy, dilo. Hola. Aquí está mi amigo Amelia. Hoy vamos a jugar Spider. Y obvio, vamos a jugar el evento nuevo de Piggy para conseguir nuevas skins, bloques y más. Mientras tanto, eh, nos vamos a unir Spider, pero ya va. A ver, Roblox. Por favor, si Ops no me colabora, voy a tener... Que hacerlo ahí ya a, a modo. ¡Vete, te creo que somos una partida en que no me toca! A ver, a ver. <ríe> a ver, pero ay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy emocionado. Estoy emocionado. ¡Vete, te creo que somos tres! ¡Y uno se dispara! ¡Jugar! A mí ni me salió Spider. Esta puerta ni se abre. Dios, voy a tenerle que bajar la calidad. Vamos, ¡No! ¡No necesito! ¡Ábrete! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Tan rápido me morí. A ver, voy a especiar a Emilio. Emilio. ¿Por qué me tengo.? ¡Me morí! ¡Me morí! Ella está haciendo el glitch. Emilio. Esperen, chicos. Tengo que bajarle el volumen a esto. Ya va. ¿Qué, Emilio? A ver. A ver, que acá le estamos pasando chévere, pero. Sí, ese es el mejor glitch. Este es el me. Uf. ¡No! ¡Casi! Me... ¡Se murió! Y se murió. F. Solo quedan dos: el noob y la chica eh, también noob. Y el, y el Spider Pro, ¿estás en modo vista? Ajá. Sí, F en el chat, ¿y estás grabando también? No, no estoy grabando. Pues comienza a grabar y también ve saludando. Ok, también. Okay. Sí, <laughs> ¿Ya comenzaste a grabar? Oh, no, ya casi. okay Uy, este tiene... <risa> ya. <risa> Emilio, vamos. Matías. Estamos jugando, esperamos jugar la nueva actualización de PvP. ¡Sí! Pero ¡Chicos! ¡Hola, PvP! Hola a bien. todos. Ya Yo soy Matías. Se... El... Ya se suscriban a mi canal, le den like. Y también suscríbanse a mi canal, El Mundo y Matías. Link en la descripción. El Mundo y Matías. Y que suscríbanse rápido. Y también suscríbanse al mundo de Matías o si no les robo todas sus galletas. Entonces, porfa, suscríbanse a nuestros dos canales. Ay no, no, no. ay, a mí me Ay, Dios, no, le va a tocar al, al nuevo. Al no, le toca a la No, no, no. Le va a nos va A ver, salga ahí Ya, toque escapar, chicos toque escapar Y ahorita, si nos toca a nosotros O a alguno de nosotros No, alguien ya cogió no, no, no, no, no. la llave verde Alguien ya cogió la llave verde Voy a revisar en el baño Si hay alguna llave No, nada, nada Nada de nada Nada de nada Voy a revisar arriba Sí, ve arriba Ay, creo que vi algo afuera. ¡Ya despertó! ¡Ya despertó! ¡Que ya despertó! ya despertó que ya despertó sé Y no podemos saltar. F. No. Alguien tiene la batería y necesitamos el búnker. Necesitamos la llave. Ten cuidado que la araña puede estar en cualquier lado esa. Le voy a subir un poco el volumen a esto. A ver, un poquito, un poquito. A ver, a ver. ¡Ay, Dios! ¡Se está abriendo la puerta! ¡Ay, Dios! Vamos, vamos! ¡Oh! Y no me llega y no me deja y no me deja y no me deja. No, no nos dejo. Vámonos abajo. Aunque ten cuidado. Sí. Alguien ya tiene la llave. ¡Ay! Open from the punk. Ay Dios. se abrieron una puerta, Emilio. Lo único es que se me olvidó abrir. ¡Ay Dios! La araña. La veo. La veo. La veo. La veo. No sé. ¡What! No, ten cuidado. ¡No me vio! ¿Y en dónde estás? Ahora toca escapar. Toca. ¿Está abrió el búnker? Ahora necesitamos la llave inglesa. ¿Dónde vamos a Araña. araña. Araña. dónde? No sé, no sé. ¿En dónde está la llave? Toca revisar. Además, yo no, ¡No me ¡No la voy. tengo! ¡No la tengo! Pues ve al búnker. ¿Qué es en el búnker? ¿Qué es esto? ¡La llama amarilla! La llama amarilla. Esa nadie la ha desbloqueado. ¡Sí! No la vi! ¡No la vi! ¡Cógela! Que yo no Además, necesito recuperar energía. Mi corazón está mal en este momento. A ver, ¿qué vamos? Y ahí que que porfa suscríbanse, denle like, obvio activen la campanita. También suscríbanse al canal de Emilio. También es cool y vamos a hacer más colaboraciones allá. ¿Y vamos a 15 mil likes. Mostraremos nuestras caras rápido. Un segundo. ¿Verdad? ¿A dónde está la escalera? ¡Ay, ya abrieron el búnker! ¡Ahora la llave amarilla! T ¡Necesitamos la llave amarilla! ¡Está arriba en, el, en la azotea, pero no encuentro la escalera! ¡Llave naranja! ¡La encontré! ¡Eso, pues ponla! ¡Antes de que nos muramos! Además, también de una vez voy a comprar lo de... Que ahí voy a tener lo de que desaparezca por 20 segundos. Ok. Listo, ya tengo... Yo tengo ahí algo para lo de ahí que se... Que la araña se vaya. ¡No! ¡No! ¿En dónde estás? ¡No! Me morí, me morí, me morí, mató esa araña, ¡Ah! yo te voy a espectear mientras tanto, ya vas a escapar, escápate, me voy, ¡Abre! He escapado, Emilio, y Emilio tú me pasas el video, ok, tú me pasas el video, en sí, Y yo te lo edito. Para que así te quede chévere. A ver, Dios mío. Sube. Dios mío. <ríe> <ríe> Otra partida. A um, O sea, ¿te vas a irte este server? No. Tengo que esperar a que este nuevo vaya a la salida. Y se devolvió. Mm. Creo que él sí va a irse a la salida, pero que tiene que tener cuidado con el araña. ¡Ve por mí! ¡No, no! ¡Oh, no ¡Me hubiera ido derecho! ¡Váyase! ¡Qué guayas? ¡Eso! A ver. M, espera, espera, espera. A ver, ya. Ya, listo. ¡Uah! ¡A amigos me refiero a los suscriptores, además es casi imposible encontrar tu canal a ver, ¿a quién le toca? ¿a quién le tocará? no, a mí no me va a tocar es obvio le va a tocar a esto le va a tocar No. te va a tocar ¡ay no! así es como estáis es... A ver, otra vez voltar por saltar. verlo. Otra vez. Acá. A ver, va, vamos, vamos porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Tenemos que ir al puerto en donde están ahí los objetos. ¡Oh! Nos valió nuestras llaves. Y alguien lo cogió, amigo. Y no estamos. Creo que vi algo afuera. Ay, no, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Justo aquí está la salida. Emilio, ¿tienes la llave verde? No. Pero, tiene pero, alguien. pero necesito, al menos ayúdanos, busca llaves. Ay, encontré la llave verde. <risa> mm. No, yo... no. Emilio, ¿por qué te tiene que pasar esto? Ven modo vista y no, no, no, no, no, no, no, no, no, me voy a morir. Me muero. Me muero. Nos vamos a otro cer... nos vamos a otro server para ver si nos toca. A ver qué vamos a unete, ¡Únete! Únete que estés uno nuevo. Y hasta ahora comienzo. Muy emocionado y al mismo tiempo. ¡Ah! Y ahí es en donde le skipearon. ¡Ay, coge la llave roja! Tú ya sabes en dónde la pones. Acá no hay nada. Cogiste la llave azul, ¿no? Uh -huh. También voy a revisar. ¡Ya! ¡Ya spawnio! ¡Tengo la llave verde! ¿Me dices en dónde la pongo? ¿Hola ¿Pon ya! ¡Ah! ¿Ya afuera? ¿Mm? ¡No! ¡Ya va que la voy a abrir! Listo, ya lo abrí, ese Tengo ahora el plank y... Y ahora... Estoy escuchando que el spider está re cerca. me persigue ¡Ve arriba! Para abrir eso. eso, para quitar los tablones. Acá arriba. Entonces ya vaya, vaya. Lo... Yo no sé qué ha caído. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú. Ah. Yo no pude, yo no pude. F. Si escuchamos uh -huh. ese sonido, es que está re cerca. Dios. ¿Por qué tengo que hacerlo? porque tengo que hacer? En lío ¿Y ya pusiste la pila? No, pero ya puse la bomba Pues busca la llave esta que yo mientras aquí pongo la llave naranja ¡No sé ni cómo me salve. Te ¡No! What? Yo tampoco ni sé cómo me salvé. Ni sé cómo me salvé. Oye, no te vayas mira, afuera, el... que ya está. Oh, yeah. Ten cuidado po por ese Spider. ¡Ah! ¡Ha puesto un montón de trampas! ¡Lo estoy rápido! Sí, y estoy intentando acá que puso puse un montón de trampas. Ya va, por favor. Listo, ya cojo la cosa para hacer que desaparezca por 20 segundos. Voy a hacerlo lo más rápido posible. ¡Te moriste! F, ¿no? ¿Emilio? ¿Emilio? F, ¿no? ¡Ya! Spray Bob. Ay, que te mueras. Me mató. Vamos a otro servidor. No. Nos quedamos en este. Pero si ya nos aburrimos, ahí nos vamos a Pi. Y... Uh -huh. Escalera. Voy a revisar a este. A Sí, ahora sí, porque luego nos vamos a quedar aquí aburridos. Yo esta vez me uno porque ahorita acuerdas... Y me uní. Ya me uní. Ya me uní. Recarga, recarga. Entra. Listo. Estoy aquí en uno... En este ya lo habían completado. Ya podemos salir, creo. Sí, ya podemos salir. Pero la puerta ah. está abierta. Ya la van a abrir. Ya ve... Ve rápido que nos vamos a morir. ¡Lo hice! ¡Me escapé! ¡No, no, no, no! Sí! ¡Me, escapé! ¡Me, escapé! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Y no también lo que a la chica! Sí, <risa> es lo chévere que nos logramos Has escapado. por ahora por ahora se escapa. a ver ya bueno y a ver este ya me quedo no Quisiera tener Robux para. ¡Ah, a ver ya! ¡Que a mí me toque! Y que a mí también, y que a mí también. Un oh, los deditos cruzados, a ver si a alguien le toca. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Ay Dios, Matías. Ay, no, ay no. Me, to ¡Ah! ¡Oh, ¡Me toca a mí. No te voy a matar, ¿ok? Te voy a dar. ¿Quieres que sea una araña mala o que mata al resto y que tú seas el único que sale? Que seas una araña buena y que no mates a nadie. Sino que te en la skin. Ay, ok. Le voy a darle a votar por saltar. Listo. Yo soy la araña zombie. Tu objetivo es matar, bla, bla, bla. Quisiera matar, pero no voy a matar. Si tú matas cuando eres el Spider yo mato. Uh -huh. Entonces porfa intenta no traicionarme. Pero a ver vamos que ya me quedo aquí, ya me quedo, ya me quedo en mi spawn como tú me dijiste. ¿O me puedo uh -huh. mover? Pero me so puedes mover pero sin matar a nadie. O sea, me muevo, pero sin matar. Ajá. Y si mato a alguien, ahí sí, en el chat. A ver, tío. Digo... ¡Ay, no! Es que. ¡Váyanse! ¡Váyanse! De una, de una. ¡Emilio, vete! No, yo. Voy a revisar si hay un bug para ir. Yo quiero subirme al techo. Ok, pero no me mates porque voy a ir a la azotea. O sea, acá arriba. Ajá. Entonces, porfa, ten cuidado. A ver, voy a explorar acá si hay algún easter egg. O sea, algún, alguna referencia o algo. A ver... No, acá me puedo caer. ¿Así no hablas con spawn? No, pero yo me fui de mi spawn. Esperen, no, es ese lugar en donde está el final. Aquí quiero gastar todas mis trampas. Ya va, listo, estoy en mi spawn. Aquí pongo una trampa, otra. No vamos! La puedes empezar a matar. Ok Pero a ti si no te mato Solo mato al resto Pero es que ya me fui. No, me he quedado aturdido Y en cambio a esta sí le funcionó Y ya se va a escapar ah, Escapando por ahora Y ya entonces como dijimos que si me toca a mí o a ti que íbamos ya a jugar piggy Entonces cuando mata a esta Ahí sí ya. Juego terminado, ustedes ganaron. Ahora vamos a jugar Piguilla. No, no me ha tocado la araña uh, uh. Ah, entonces que le toque también Emilio y si no le toca, pues. A ver, cargando, cargando, cargando. La voy la araña. A ver, ahora sí en mis cálculos nadie te la va a arruinar y te va a tocar a ti, ¿ves? A este no escojo Y a este tampoco. Y Este tampoco. Te dije... ¡No! Te dije que a ti te... ¡No! ¿What? Mis cálculos están en Dios, es como si el juego te odiara a ti. ¿No? ¿Otra? Uh. A ver... Marías, ¿no? prende tu cámara. Eh, Se te olvidó que eso toca hasta los quince. Pero sí, pero no, no estoy. Es que no estoy grabando. Quiero ver un momento. Pero yo estoy grabando también. Yo sí estoy grabando. Entonces, bro. Wow. Okay. A ver, únete al servidor que ya me uní a uno. ¿Y si están en, en lo de ahora en ese servidor? Sí, hazlo en ese server. Que en ese server ya tienen un par de cosas completadas. Solo nos falta esto, esto y ya. Quisiera que haya un logro por escapar. En realidad creo que yo ya lo conseguí. Porque sí, me acuerdo que con... Que esta no es mi primera vez que yo me... No estaba... preguntes por qué te he ahí ya. Ahí solo por, por salvarme. Aunque tenía la oportunidad de obturir eso. Porque tenía... Me están matando, me, matan. me están matando. Me están matando, me están matando. F, ya me morí, me morí, me morí. Oh, me mataron. Nos vamos a otro servidor a ver si te toca. Ok. Chicos, este último servidor, si no le toca, ya nos vamos de momento. Me refiero a no financiar el video, sino que ahí... Um, continuar con lo de Billy. A ver, que este video no puede durar 500 horas. A ver, no, vamos, no. A ver, 3, 2, 1... A ver, a ver, está cargándome esto. A ver, a ver, a ver, ¿te uniste al server? Ajá. Este juego ya había comenzado y debe ser que ya abrieron la salida. Sí, ya la abrieron. Pues mejor, pues mejor rápido, corre. No, no la han abierto y nadie ha conseguido la llave verde. Bra. No. A ver, ya voy a hacerlo. uno. coge la llave verde. Que se acabe la partida. No, es para que escapemos a ver si sí, somos unos pros y lo terminamos en esos minutos que nos quedan o no sé, segundos. Okay. Ahí yo ya voy a hacerlo de la llave azul para explotar el TNT. ¡No! Ya nos volvió. Okay. En, en el bendito, en el bendito. Por favor, que me toque. Mete. Matías, métete. Dale a Play. ¿Quién le tocó el Spider? ¡Aún no ha comenzado! ¡Dale a Play! Ya, listo, le di a jugar. A ver, continuemos a la siguiente ronda. Que ya es de Día Play. Ahí estamos los tres, en mis cálculos ya te puede tocar. Por la razón de que a mí ya me tocó. ¿Ves? A mí me va a de decirme también no. A ti. ¿Ves? ¡Sí! ¡Hey! Ya. ¡Ya! ¡No voy a tener piedad! Ya, dale click skip. Ya, listo. ¡No voy a soy hay una astronauta. Tengo la llave verde ¿Dónde donde irá afuera. Soy una astronauta. Una araña astronauta. Creo que vi algo afuera. No voy a. Yo sí te tuve piedad. Entonces a mí máteme de últimas, ¿eh? Que yo en cambio sí tuve piedad. ¿En dónde está la llave amarilla? Llaga amarilla. Llaga amarilla, llaga amarilla, llava amarilla, llaga amarilla, llava amarilla, amarilla, va... Oh my god, otra persona se unió y otra. O sea que nos salvamos de ahí estar fritos. Riquitos. Nick... ¡Eh, yo Yo no sé qué... No, no ha mataste a nadie. Sí, mataste a alguien. Ahí aparece que alguien ha caído. Right. No, revisa mi video. Y verás que no he matado a nadie. Sí, en tu video va a aparecer eso. Sí. Hola, Dios mío, yo sí no voy a tener piedad. Ay, no, la llave inglesa, no me salvé, me salvé de alguna forma inexplicable. Tenías que poner una trampa acá, pero te valió porque ya no tienes más trampas. Sí, tengo cinco más. ¡Uf! Yo hubiera hecho una mejor estrategia de trampas y si no me las hubiera gastado en todo eso. ¡Muere! Mm. No vayas por mí, por favor, hazme de últimas. Yo los... yo, yo, ni maté a nadie. Hmm. Entonces, porfa. No, no tengas maldad, no tengas maldad conmigo, oh, conmigo. Oh, oh, Solo okay. necesito que me digas en dónde está mi el oxo yo no sé qué está conmigo y ya pusieron la escalera y ahora se bajó y está acá abajo es que a ver a ver ya ahí, ahí lo vas a ver en tu cara ahorita mira, mira. No pa. te dije que me mataras de última. Ah, homie, no. Ah, casi me, me muero, me muero, me muero. La llama amarilla está aquí abajo, por favor que la hayan abierto. ¿No la han abierto? Ah, esto va a ser imposible por tu culpa. La vida se me va a hacer imposible por esto. Por favor, te dije no, hagas eso. Adiós. Adiós. Todo muerto. La próxima si no voy a. Ahora vámonos a Piggy. No. ¿Te acuerdas que dije? No. No has terminado. Ah sí. Se me le una persona. Que está allá en la casa, en la cama, en donde aparece It's Real. Y ahora se está yendo, se fue por el vent. Em, se está yendo mmm, en donde están los sofás. Sí. Y ahora se va a irse derecho. ¿En donde están todas tus trampas? Que creo que ya no, va a que... caer en tu trampa. no sabe dónde estoy? Sí, ella ya sabe. ¿En dónde estoy yo? Tú estás allá afuera, esperando por su muerte. Yo estoy en el búnker. No. Pero Emilio está afuera en donde está el final. Es tu oportunidad. Es tu opportunicone. Creo que va a pensar que tú eres friendly. No. no. no. no. Oh, Dios, sí, ya le valió, le valió, le valió. Y, pero hay un noob, un noob se unió. Está en la casa, no va a caer en tu trampa. Sigue en la casa. No. Y ahora se fue al baño. Se fue al baño, ¿viste? Y hay, a ver qué ella va a pensar. No sé, <risa> Oye, no te aleje. No, ya no hay más. Solo quedas tú y esta. La mataste. Vámonos a Piggy. Vámonos. Sí. Entonces, sí, así es como ganó Emilio. Mató a todos aún. Un... O sea, los mató en segundos. Y por eso se llama. Por eso. Um, También vamos a tener un canal secundario. Voy a hacer otro video, otro video, ¿ok? ¿Qué? Te voy a cortar el video que estoy haciendo y voy a poner otro. Y ok. Ahí yo se... te lo edito en el video. Entonces, llame uno a un servidor de Piggy. De Poggy. de Piggy, de Piggy. Piggy. Vamos, vamos. Ok. Entonces también van a vamos a intentar completar las misiones de lo de Mr. P yes A ver Piggy Tokens My Baby You are Dead You are Dead A ver a ver. Es mis... que Piri podemos jugar un juego que, a mí... que quiero que mires. Eh, chicos, eh, también tenemos un nuevo juego que Emilio nos quiere mostrar. Si es Wacky en sí, y nos quiere mostrar ahora, lo vamos a jugar por un ratico. Que yo no sé, que él me lo dijo hasta ahora. A ver. Un momento, Matías ¿sabes? Hide and Seek Extreme. Este juego es re buenísimo, muchos lo conocen y este es el nuevo de la serie, sí. Ahora van a ver un nuevo, o sea, esta es la nueva serie. Sí, yo me uní Team 7775. Creo que yo me vas en los 7 <ríe> Sí, yo me uní. Y estoy ahí expecteando porque nosotros no es... Aparecemos como si estuviéramos muertos. Sí, por la razón de que nosotros hasta ahora nos unimos. Se murió, se murió. Todos están en el cajón. Todos están... Todos están en el cajón. No, es hora de que... Eso, este es un Ubi y se quiere matar. ¿Viste? Y se mató justo en el momento. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Creo que ella escogió el mejor escondite. Porque uno no ha descubierto. Es el mejor escondite. ¿Ves, no. Aquí, en este mapa. Yo me conozco un, un escondite que ¿Te, te pueden ver. ¿Sí? Sí. Pero no coger. O saber y no coger. Eso sí es un buen escondite y al mismo tiempo no malo. No, la señora se fue en el mejor escondite para ella. No, le va. Mira, ¿levas otros botones allá del tablero? Cinco, ¿No cuatro, teléfono? tres, dos. Y ¿Sí? te puedes quedar el número de esos botones. Sí, ya no la chimuela está. Ya no la chimuela. Rah, ra. Seleccionar, nota. La. la cocina. La cocina, el Hay lugares. ¿A quién? ¿Quién va a ser el shaker quién va a ser? ¿Quién, ¿Quién nos va a encontrar? Sí, y lo mismo como Spider, si es que nos toca a nosotros, o sea, si nos toca a nosotros dos, por no, ejemplo, a mí amigo. me tocó a mí, y luego le tocó a Emilio, eh, ahí sí ya jugamos lo del evento de Piggy. Además, no puede este video durar una hora, porque... ¿En dónde estás? Ah, ¡Ahí! Ya... En cambio no esos piensan no no es un teleport no ¿Te estoy persiguiendo no es <risa> oh, oh. no Hoy Intentando hacer. Ay no, ya casi, ya casi. Me voy a irme al escondite. Me voy a irme allá. Porque no me quiero. I don't wanna die. I don't want to die. Ahí está. pero y ni me y no nos ha visto. <ríe> A ver, y nos tenemos que ir a este cajón y luego ya va a ser imposible que nos encuentre. Ten cuidado. Te... Esto también es consejo de mi amigo Emilio. Oh. Otra. Oh, ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! <ríe> ¡Imposible vernos. Sí, imposible que nos vea. Voy a, mientras voy a esconderme Aquí en la... Ahorita, aquí. Está. Es mejor acá, ¿no? ¿No crees? Inorme. Para que así ni te vea ¡Nirves! Yo no sé qué Voy a espectear y mientras tanto Ahí voy a ver <ríe> Ahí está <ríe> ay Ni nos vio ¿Cuánto nos escondimos? Él no nos va a escoger nunca si, sí, nunca es nunca, porque va a pensar. Además, está. Ahí nos aparecen cuántos metros está a punto de alcanzarnos. Ahí ves, si es que. Ahí sí se. Ves, como que ahí se hacen más pequeños. Está re lejos. Está re lejos. Matías, no empujes, ¿eh? Yo no te empujo, yo no te empujo, tranquilo. Yo no te empujo. Porque si nos empujamos... A... Si viene hasta acá, nos tiramos allá. Abajo. Oye, no te tires allá. Ahora este es el mejor escondite. Sí, lo sé. Pero si viene, nos descubre. Ahí voy a revisar. Él ni sabe, ¿ves? Él está más abajo. Además, él ni él sabe no... el secreto del agua. Lo mato, lo mato, lo mate, lo mate. Si ahí nos ve y va a ir allá, ahí sí ya nos se mucho, se mucho. Ahí si sí nos ve de una y entra al lugar secreto, es mejor si ahí ya nos vamos de una. Uy, Dios, él está ya casi cerca. No, este va a llegar. No, es que no que. No puede, ni sabe, ni sabe, ni sabe. Lo que tiene en la mano era un pegamento para, si lo juntas bien, de respeto a los otros. A ver, oh my god, nosotros estamos juntos. Allá justo. arriba estamos nosotros. Y él está re cerca y ni sabe. Él está intentando subir. Debe ser que se va a subir. Todavía, no nos podemos ir todavía, ¿no? ¿O ya? No sé. ¡Ya perdió, hombre! Sí, a ver, pero ten cuidado. Un... voy a tirar porque me da igual. Ya no nos puede coger. Oye, ¿estás segura? ¡Uy! Ajá. Pero luego, a ver, luego no me digas que perdimos por tu culpa. Luego no me digas que perdimos... No. Ay, ya nos queda muy poquito. Re poquito es re poquito. Hola. Este... Ay dios, yo ya me voy de una. Um... Soy una taza de café. Sí, ya lo sé. ¡Sí! Lo hicimos, no sé, se... lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. No nos, no nos encontró. Ahí aparecimos en la lista de los no encontrados. La cocina ¿A mí, ¿la, la, ¿la tiene otra vez? No. Ah, a ver, ¿a quién de nosotros nos puede tocar? A mí el 7% punto 14. A mí también. El 6. El 6 punto... ¡No! Oh. Casi me toca a mí. Casi ¿A mí? me toca a mí. Después de ese señor era yo. Casi me toca. Sí, casi. Vamos al sitio. Vamos al sitio. Secret. Hay monedas. Vámonos a toda, a toda, a todas nos vamos. No vámonos, no vamos por Oye, espérame. El espérame, bro. Y no te vayas por los cajones, que ese también es muy fácil de conseguir. Además, ni creo que sepa cómo hacer. Eso, el señor ese. o oh, creo que ese sí. ¡Uf! casi, casi, es casi. A no, ver, vamos a Dios, No. A ver, mientras tanto, aquí voy a revisar al Seeker. Y también mientras tanto me compro algo. A ver, yo tengo 100 Yo me voy a comprar el jetty. El jetty vale 50 para los juegos. Okay. Reddit. A ver, este ni nos ha encontrado. Sí, ni nos ha encontrado. Este ni no nos ha encontrado por nada del mundo. No, no nos ha encontrado y creo que este va a intentar. Si sí, ya está muy cerca y nos y ya saben dónde estamos, ahí sí se mamut. En tu cara, interface. En tu cara, face, face, face. Se murió, se murió, se murió. Nadie se muere como yo sé. Se murió, se murió, se murió. ¿Sabe cómo yo? Yo me gané, me gané, me gané. Me gané, me gané. Me gané. Me voy a comprar la mascota. La mascota. Miel de yo no sé qué. Comprar. Compré exitosa. Tengo una mascota. Uy, está muy cerca. Ha oh, sido sí encontrada. A ver si no nos he encontrado por nada del mundo. Por nada es por nada del mundo. Ven, este ni sabe. Ni sabe se está yendo para todos lados. A ver, queda un minuto para que este no se encuentre. Ahí para que no se encuentre. Eh, chicos. ¡Una buena vez, María. Eh, lo siento que acá es mi amigo. Lo siento, lo siento que tengo que hacer algo en este. ¡Por Ya listo, listo, ¡LISTO! A ver, vamos, vamos. A ver, Emilio, está en un lugar que es muy fácil de... ¡Ay! ¿Ah? Se entró en un lugar secreto, ¡ala! o oh, no! Es, este niño nos ha descubierto. Ni nos ha descubierto. Y, oh, y, oh, oh, y, oh, oh, oh lo siento Ay. tratos a ver voy a dejar de espectear ahí sigue Emilio a ver no nos ha encontrado Emilio te aviso cuando ya está a punto de encontrarnos ta ta ta ta ay dios ay dios Emilio Emilio Emilio, ya volví, ya casi, este bro está re cerca, nos va, este yo no. Sí. Se... este, no, este, ni, ni, ni, ni. no, nos va a descubrir, rápido, ¡Tú que escapar, ¡Tú no vas a por nosotros! Pero tú que escapar, dos, uno, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos y estaba re cerca, re cerca, uh -huh y estamos a ver a quién a cuál nos toca cuál nos toca entre eh, eh, eh, eh, eh, la cama por favor dormitorio Ay. de Ethan aquí no me hacen un sitio tan bueno uy a ver a quién le toca a quién le toca No Oh, estaba muy cerca. Comenzando el juego ya. Ya es ya. Emilio, vámonos. A un lugar. Vámonos a algún lugar. Porque hay lugares secretos acá. ¿No Vamos a un lugar un lugar bueno acá. Por ¿me dices? <risa> ¿En dónde estás? En, el, en, el, en la laptop. ¿En la laptop? Yo ni he llegado. Espérame. ¿En las escaleras. Listo, Yo me estoy yendo por las escaleras. Si sí me estoy. Ah, el cajón ese. Emilio. No. Sigo arriba. Sigo yendo arriba. ¿En dónde estás? ¿Veo la ¡Ay! Ese es el okay. lugar secreto. Hay un, ¡Hay un teleport! ¡Hay un teleport! ¡Uy! Me fui para allá. ¡Ah, sí! Este es el lugar más buenísimo de todo el juego. ¿Ve? que dijo que era bueno? Y si sí, además ni nos puede ver. Nos escondemos aquí. Y si, ay. Tócate. Te, wow. Ay. ay, oye, escóndete o si no te mueres y dile adiós pa' tu vida. Es que quiero la moneda. Uy, pues ya la cogiste, bro. Pues bro. Ve eh, rápido. La señora no nos ha encontrado. Por favor, te llamas a rollo, y lo siento por eso. Eh, que es que también cosas pues de amigos. A ver, por favor. No, la señora, la señora. No. Si la señora nos descubre, dile adiós. A ver, no, esta señora ya sabe. Emilio, te digo cuándo ya. No, la señora ya sabe. No, no sabe. Mira. Ella se fue para el spawn. Para el spawn. Me voy Te dije... ¡Oh! Me mató. Me mató. Por te dije que ya sabía. No, Dale. no estoy muerto. Porque tú estás en otro lugar. Mejor. Sabía. Fnl... chat FN en el chat. a hacer una jugada máxima. Modo. Bra, bra, bra. Te dije que esa señora nos iba a encontrar muy fácil. Por Ese favor, es el. A ver, lo siento, lo siento. Aquí le voy a quitar otra vez. Ya vuelvo. A ver, listo. Ya va, ya va. Este es lo de esto. A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tú te salvaste, oiga. Tú te salvaste. Y oye, que los suscriptores... A ver, los suscriptores, ¿qué dicen? ¿Jugamos Piggy o jugamos eh, todavía los de escondidas. Piggy, Piggy, Piggy, Piggy. Mira el sitio que encontré. Y me dicen los suscriptores que quieren jugar Piggy. sé que estamos en vivo. Hey, pero ¿te acuerdas los videos ahí para niño? Pero ok, ahí, como sea. Al menos también muy pronto vamos a hacer un en vivo. Muy pronto. Tienen que estar pendientes porque muy pronto vamos a hacer un en vivo. También vamos a hacer Wacky. Vamos a jugar Wacky Wizards. Me arriesgo. Uh -huh. Me voy a salir. Uh -huh. Ay, no me vio. 26, 25, 24, 23. No me vio, ¿en serio? 22, 20, 19. Digo dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, seis, cuatro, tres, dos, uno, bravo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 y me toca me toca me Casi me toca tus mascotas ¡Casi! es casi imposible si no nos tocan las siguientes dos rondas ya vamos a... a al lugar yo tengo esta mascota ¿Eso no escucha? Sí. Me voy a ir al lugar en donde estaba. Vean las y se llevó al lugar. Ya va, ya va, espera. Me llamó. Oh. A ver. Oh. Y también que esta espada yo la conseguí en un evento que es el de Metaverse que tristemente, si tristemente ya no estaba disponible y ahora ya no puedes entrar. O sea, toda. Eh, solo pueden conseguir. Eh, la. También hay algunos Ay. que todavía puedes conseguir la skin. Ven, para aquí. Y ahora. Estás aquí. Y yo me escondo aquí. Uy, yo mientras tanto voy a espectar. No me empuje. A ver, vamos, vamos, espacio compartido. Listo, eh, vamos, vamos, bro. Que te van a ver, te están viendo. ¿Ah? Que te van a ver. A ver, no está tan cerca. Ay, ya nos vio. Ay, no puede. <risa> este ya nos vio. Aunque ni sabe cómo llegar ahí, Ese es lo único. No sabe cómo llegar ahí, y, y, y. A ah, veces te está intentándolo. Uy, Baymax. Emilio. Estás con. A ver, a ver, ahí continuemos. Entonces también se me olvidó decir, denle like, Emilio. Denle like. Subscribe. ¿Por qué no aparece mi Tejón? Eh, no sé. Creo denle... que va a aparecer en la siguiente ronda. Sí, espero que aparezca. A ver, denle like, subscribe. Y obvio, activen las notificaciones o la campanita para que para que ahí estén pendientes y puedan ver nuevos videos. También suscríbanse al canal de Emilio. El tipo sabe. Sí, Emilio. Okay. Oh, Emilio, Emilio, me mataste. ¡Me mataste! No, no te maté. Pero me morí, me morí. Oh. Mira dónde estoy. Tú estás justo ahí. Hay otro lugar. Por ahí. eso no me dio. Por esto. Porque me hice aquí. A ver, a ver, a ver. Sube, me... suba, suba, suba. Ah, ¡ay! A ver, a ver, a ver. A ver, como eh, iba a decir eh, que chicos, suscríbanse al canal de Emilio. Tú ya sabes qué decir, Emilio. Dilo. Suscríbanse a mi canal. Solo es mío, porque este no me gusta. Es mentira, pero suscríbanse a los dos canales, o si no, les robamos sus galletas todas. Y no, las comemos. Yo no les robo las galletas, ¿Sí? yo con mis trucos de hacker les robo los robos. Sí, eso es lo que les va a hacer Emilio si no se suscriben. Y el dinero de, las, de sus cuentas bancarias. Eso sí no, porque si no vas a irte a la cárcel. <ríe> a ver... Para darme cuenta que sepa cómo hacerlo. Ah. Entonces, a ver... A ver, ahí estoy viendo al... <ríe> oh, oh. No Ay, el señor se escondió en, en un lugar súper bueno. Ni la han encontrado a esa. La señora también no, se escondió en un buen lugar. Esta cosa se escondió dentro de algo, algo de Roblox. Ah, se escondió dentro de la cachucha, esa es la más. Ese es, ni lo han encontrado. La próxima, si nos vuelve a tocar este, toque escondernos ahí, que es el mejor lugar. You can. A ver si me toca a mí. Si me toca a mí ya. Solo quedas tú y luego ya jugamos pi el evento. A ver, el ático, la cocina, la tienda, el taller, el dormitorio y Jonathan. La tienda. La tienda es muy un sitio muy bueno en la tienda. A ver. Me toca dos sí muy bueno. Una dentro de la máquina. Creo una máquina y en una sala con muchas cajas. Ahora que nos conviene más al de la máquina. Entonces, a ver, vámonos al de la máquina. Oye, bro, ¿en dónde estás? Miren, ¿en dónde? Ayúdame, bro. Primero no nos tiramos. Súbete por aquí. ¿Sí? Espérame. Ya listo. ¿Te tiras? Ahora sí. Espera, por acá. Así. Ah, y vamos a la máquina. Y sí si me... Uy, ¿Y si me? en esa máquina re gigante va a ser re cool. Tenemos y a... aquí, en esta se puede entrar y en esa también. Entonces esta y ya. Un momento. Creo que es mejor en esa. Sí, tienes razón. Ay, no, ya ¿Ah? va. No, oh, ya va ah, a comenzar. Uy, uy, uy. Ah. ¿En dónde estás, Emilio? Ah, ¿En esto? ¡Uf! Uh, re buenísimo. Sí, es re buenísimo. Lo de los blogs, ahí ni se va a darse ni cuenta. Sí, ni se va a darse cuenta. Ahí ni se ve. ¿Ves? Hay el sitios que es también buena pero no tan buena como este pero si quieres no yo no llevar. quiero yo no quiero este es el mejor ah. no el otro es mejor pero este es... te puedes hacer en la orillita y ahí no que te van a ver pero en este tampoco pero me encanta más este que el otro que va a ser pero lo voy a llevar el otro a ver ¿En dónde estás? Espérame. O mejor, o mejor quedémonos aquí. Acá es el mejor lugar. ¿no? No. ¿En dónde estás? Más. Oh. Oh. ¿En momento? ¡Ah! ¡Está aquí! ¿En serio? En la otra máquina. ¡Ay, Dios! ¡Escóndete! Ya se fue, ya se fue. Te voy a llevar. Ven, sígueme. Ya va, ya va. ¿Es acá? ¿Un momento. No, un momento. ¡Waybert! ¡Waybert! ¡Está viniendo! ¡Dios! Te dije que no nos saliéramos. Este era el mejor lugar. No es el mejor Arriba en el techo. ¡Guau! Wow. No, ¡No me voy! ¡Adiós! ¿En dónde está? ¿En dónde estás? Necesito que me ayudes. ¿En dónde estás? Me fui. ¿A dónde? Al sitio que te digo. A ver, ¿y en dónde está? ¿Me dices? Vas a la puerta que está abierta. ¿Cuál puerta? ¡Ah! Ya te persigo. Voy a revisar la ICE. No, ya nos va a encontrar. ¡Me, estoy! me encontró. Me encontró. Ayúdame, bro. Me estoy... No puedo, me voy a salvar. Esa puerta abierta, Dios. Y me quedó un minuto. No, me mató. ¿En ¿Dónde estoy yo? sí este sí es el mejor lugar y si te quedas el hueco ese hoy tampoco puede ir ese es el mejor lugar ese Sí, ese es el mejor pero a ver sí. un momento te vuelvo uh -huh. Chicos, mientras tanto, aquí estamos en modo vista. Yo voy a cortar toda esta parte de la vista para que así estemos en la siguiente ronda. Entonces ya nos vemos en esa ronda. Uh, Emilio. Ah, sí que ya vuelve. Emilio, ya volviste, bro A ver, continuemos ahí Viendo a Emilio, a ver cómo le va Ya, lo hicimos, lo hicimos Fue un récord. Emilio, ya en esta ronda Ya nos vamos a Piggy Porque ya, porque luego Nunca vamos a jugar Piggy Luego Touch Online y luego eso Entonces es mejor sí. Si esta última ronda Y nos vamos para Piggy Ok El patio trasero Ay. ¡Uh! ¡No ves que es bueno. Pero bueno. A ver. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¡A ver, ¡Que te toque a ti! ¡Que te toque a ti! ¡Ja, ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dios! Yo te mato de últimas. De últimas es de últimas. Creo que todos se saben el sitio que yo sé, mm -hmm. este, este sitio es muy bueno. Mm -hmm. Cuando subas mi video, vas a verlo y vas a ver este escondite por <tose> <tose> ah, sí, no no no ahí. Jeje, jeje, F, F, no tranquilo, próxima, yo me voy ¿sabes? a quedarme un poco quieto y cuando ya te escondas, ya. A ver, ya, ya, ya. Yo te digo, ¿cuándo? No, yo ya voy a saltar en tres. No, espérate. Sí. A ver, también mientras tanto quito este chat. Dios, Dios, quiero quitar el chat. También le voy a bajar un poquito la calidad. No. Ahí para que se escuche al menos un poquito. ¿Ya? No. ¿Ya? No. Y que también Amigo, chicos, ¿sí? eh, porfa, eh, ya casi, ya casi, Dios. Cuando tengamos la placa de mil suscriptores, vamos a también hacer otro especial. Y vamos a contar cosas que hicimos antes de los videos. Que le valga a estos. Le valga? Listo ya. Estoy escondido. Listo y maté a alguien. Ahora sí ya no voy a tener piedad de ti Ya no voy a tener la piedad Porque tú no me dejas Yo sí te di piedad pero oh, ya. Ya no me Yo no te cojo porque tú, um, tú eres el último yo, yo, yo te cojo de últimas, tranquilo que eso, yo me encargo Es que tú no sabes en dónde estoy. Pero sí, tranquilo, yo te escojo de últimas. Si es que yo te encuentro en tu supermercado. Estoy con dos chicas. ¿Qué? Cogidos. Y me puse justo al lado de ellas sin querer. Y parece que estuvieron escogidos en las manos. ¿Cómo te parece? Bien. Ah, en 15 minutos ¿sí? no puedo estar, ¿ok? ¿Por qué? Porque se me va a ah, no. bloquear. ¿Mm? Entonces, si sí, yo pie, eh, es mejor si lo hago rápido. A ver bueno. Y, chicos, en 15 minutos va a terminar este video. En 15 minutos se los decimos. Porque luego Emilio se le va ¿No a bloquear. ¿No ves mi nombre? Y que Emilio se le va a... Le voy va... a dar una pista. ¡Hola! ¿En dónde? ¡Ah! Allá arriba. Creo que me acuerdo estar en ese lugar de alguna forma. Mm. ¡No vayas a esa toalla! ¡No vayas a esa toalla! Yo te mato de últimas. Como te acabé de decir. ¡Corran, amigos! ¡Corran! Ah. Adiós ah. Ya los vi Ya los vi A mí no. no No me has visto No En el sitio que estoy Te voy a dar una pista La maté la macha estoy viendo donde aparecimos ah, ah qué buen qué buen lugar estar muy arriba ¡Adiós! ahora como es dije como cara. dije vamos es tu a jugar cara. piggy es tu emilio vamos a jugar piggy como dijimos que que esta pues a ver, juguemos Wacky Wizards un poquito, un poquito. No, hasta que no pueda estar, hasta que se me cuelgue la llamada. Eh, chicos, eh, Emilio, ya no vamos a jugar Piggy y tuvimos y cambiamos de planes de una. Ahora va a ser Wacky Wizards. Además vamos bueno, a hacer que... muy, eh, vamos a hacer un video en la nueva actualización. En cuando la... salga, obvio sí, cuando salga, que va a ser este miércoles este miércoles el miércoles es... el miércoles es el, el 11 miércoles. el 11 de agosto chicos, suscríbanse, denle like y eso, o si no les van a pasar esas cosas que les dijimos a ver Wacky wizards wizards Ya estamos en el juego... Tenemos... A ver, voy a meter esto. Voy a revisar si hay un nuevo mensaje secreto. Y también voy a poner en la... También al final van a ver algo impresionante. A ver, entonces... Que también cambie... Cuando hago, por ejemplo, una participación con alguien. Como por ejemplo Emilio, ahí pongo... Al lado algo para que también se suscriban a su canal, que este es su primer video, para que lo sepan. Ay, Dios. Esto sí va a ser un problema. Esperen, chicos, que tengo que hacer algo. Pero ahí también les Hola. Va a... Hola, espera que voy a hacer algo, Emilio. Puedo nadar en el aire. A ver... No, no. ¿Cómo es que se hacía el octopus? No sé. Creo que... Ne Creo que es obvio que necesitamos lo de los peces. Uh, uh, oh. En serio no sé. Y voy a tener que eliminar cosas, pero a ver. Sí, Hola. wow, eso es re loco. A ver, vamos a soy hacer. una sirena. Adivina no qué me alguien... encontré acá, <risa> a Marvin. Míralo, acá está este Marvin. Sirena. Preguntasme una sirena, ¿sí pero no me puede poner en el agua. Sí puedes ir en el agua, obvio. No, no puedo. ¿En serio? En serio. Wow, Eso sí, re loco. Debería permitirte. Que... Hola, Marvin. A ver, en 15 minutos, amigos, ahí ya va a financiar el video. Pero mientras, ahí hay un. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos ah. acá, pa pa pa pa A ver, otro mensaje secreto ahí. Un jugoso acá en 3, 2, 1. No, sigue el mismo mensaje secreto que vino. El mismo mensaje. Esperen ahí. Aparece volcán. Un segundo, chicos. ¿Se acuerdan el segundo mensaje secreto? Debe ser que también se va a tratarse el cañón y al mismo tiempo el volcán. Yo también espero que podamos hacer un en vivo en el live event, o sea, la actualización en vivo o el evento en vivo. También acuérdense que acá hay una roquita, hay una roca. Y esta roca hace referencia a un youtuber. Y ahí mientras tanto yo voy a hacer lo de la misión de la bruja. Debería dar un calderón en este momento, ¿no creen? A ver. También que en el anterior video no funcionó también la grabación. Uno Roblox no me estaba colaborando en o SEA, que me estaba cargando lento. Si es que ustedes lo ven muy cuidado en este momento. A ver si. Sí. Juanero... Uf, ya va. Ya va, Grill. Linda. A ver... A ver... Uy, hay un montón. para que así consigas gemas, remember a ver que hago no, a... a ver necesitamos una necesitamos ahora hay un un murciélago ahí también eh, chicos cuando termine vamos a hacer la despedida y ahí yo digo lo de la despedida, porque Emilio se va a, con, a desconectar como si nada. Como si nada. O sea, como si algo, como si nada hubiera pasado. A ver. Estoy volando, Voy, o sea, no, estoy volando y estoy volando. ¡Matías! ¡Hola! Hola. Soy un cañón, soy un cañón. Wow, eso es re loco. no voy a terminar mi video aquí, ¿ok? Chao chicos, y, <risa> espero que les pase muy bien y que... que se suscriban a los dos canales y les den like los cuido aquí como un gusano cohete, chao chao listo chicos, en, para Emilio ya se terminó el video Emilio ¿Sí? Eh, que cuando se termine, ahí yo hago la despedida. Hacemos la despedida eh, cuando ya. ¿Me dices cuántos minutos quedan, porfa? Para que así los suscriban. Ah, me quedan minutos, A ver, chicos, eh, ya va a terminar este video. ¿En dónde estás? En mi caldero. ¿En tu caldero? Espérame. Cinco. Cinco. 4. A ver, ¿en dónde está? Ah, ahí. 3D... Um, 3D... Tre... Tre... Ahí sí lo ven burguillado. Gracias a todos.